Y aquí vamos a empezar, a bucear en el 2021. Por fin. Vamos a hacer un resumen de las primeras inversiones del año. Aunque alguna ha habido francamente decepcionante, pues un poco las demás lo han compensado y hemos sacado cosas bonitas. Por ejemplo de Pinta Roja que hace mucho, mucho, mucho que no veíamos ninguno Y de momento, y mientras no empiecen los Pesca a aparecer por aquí, pues serias, serias, por todos lados. Bien, tuvimos encuentros con una mini libre de mar el super camuflado centollo que no lo ves si no te tropiezas con él y un abadejo despistado <risa> Aunque algunos días salimos realmente cubiertos de algas por pues la experiencia es satisfactoria. No sé si es que somos adictos, pero nos lo pasamos bien siempre. Esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto